Hola chicos, estamos acá un día más grabando. No hay amor en Buenos Aires. Ah, es la primera vez que ven a Renzo. Sí, a Renzo, me tuvo que decir el nombre por las dudas. Sí, vino después de tres meses a grabar. Pero nada, Víctor, hoy grabamos una secuencia de un capítulo que, que va a quedar. Ustedes van. ¿Será que.? No voy a dar spoilers. Tiene que ver cuando salga. Sí, totalmente. Y ahora vamos a seguir grabando otras cosas. Sí. Y... Por suerte estoy acá para no decir absolutamente nada, porque el señor director va a decir todo. Pero igualmente yo solo quiero decir que esos tres meses no estuve rascándome ligos, sino estuve haciendo cosas importantes, ¿viste? Uno tiene vidas, entonces uno y, tiene que hacer y, cosas. Y, y claro, o sea... Porque si no, este video parece solamente para mundo. apuñalarme, ¿viste? Y no está bueno. No, pero no, no, no, no está de... bueno. Mira, no. pareja peleándose, van a ver en la serie. Pareja. O sea, bueno. Es, yo soy Toby. Yo soy Toby. Y yo hago mejor. Ya no te quedé tan tildado, vamos. Bueno. Me encanta. <risa> Salió muy bien. Bueno, No hay amor en Buenos Aires, muy pronto, para todo el mundo. Para todas las plataformas.